De todas las épocas de la civilización, esta es la más favorable para el desarrollo de la imaginación, porque es una época de rápidos cambios, por todas partes uno puede contactar con estímulos que desarrollan la imaginación. Con la ayuda de su facultad imaginativa, el hombre ha descubierto y aprovechado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de la raza humana. Anterior a esa época, ha conquistado el aire de forma tan completa que los pájaros no son buenos para él en el vuelo. Ha aprovechado el éter y lo ha convertido en un medio de comunicación instantánea con cualquier parte del mundo. Ha analizado y pesado el sol a una distancia de millones de millas y ha determinado con la ayuda de la imaginación los elementos que lo componen. Ha descubierto que su propio cerebro es tanto una estación emisora como receptora de la vibración del pensamiento y ahora está empezando a aprender a hacer un uso práctico de este descubrimiento. Ha aumentado la velocidad de locomoción hasta que ahora puede viajar a una velocidad de más de 300 millas por hora.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 La imaginación creativa funciona de manera automática. Es la manera descrita en las páginas siguientes. Esta facultad funciona únicamente cuando la mente consciente vibra a un ritmo excesivamente rápido. Por ejemplo, cuando la mente consciente es estimulada por la emoción de un deseo fuerte, la facultad creativa se vuelve más alerta, más receptiva a las vibraciones de las fuentes mencionadas, en proporción a su desarrollo a través del uso. Esta declaración es significativa. Reflexiona antes de seguir adelante. Al seguir estos principios, ten en cuenta que la historia completa de cómo se puede convertir el deseo en dinero no se puede contar en una sola declaración. La historia estará completa solo cuando uno haya dominado, asimilado y comenzado a hacer uso de todos los principios. Los grandes líderes del negocio, la industria, las finanzas y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores se volvieron grandes porque desarrollaron la facultad de la imaginación creativa. Tanto las facultades sintéticas como las creativas de la imaginación se vuelven más alerta con el uso, al igual que cualquier músculo u órgano del cuerpo se desarrolla con el uso. El deseo es solo un pensamiento, un impulso, es nebuloso y efímero es abstracto y no tiene valor hasta que sea transformado por su contraparte física. Mientras que la imaginación sintética es la que se utilizará con más frecuencia en el proceso de transformación del impulso del deseo en dinero. Debes tener en cuenta que puedes enfrentarte a circunstancias y situaciones que exijan el uso de la imaginación creativa. Tu facultad imaginativa puede haberse debilitado por la inacción, se puede reactivar y poner en alerta mediante el uso. Esta facultad no muere, aunque se puede volver inactiva por falta de uso. Centra tu atención por el momento en el desarrollo de la imaginación sintética, porque esta facultad que utilizarás con más frecuencia en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en la realidad tangible del dinero requiere el uso de un plan o planes. Estos planes deben formarse con la ayuda de la imaginación y principalmente con la facultad sintética. Lee todo el libro, luego vuelve a leer este capítulo y comienza de inmediato a poner a trabajar tu imaginación en la elaboración de un plan o planes, para la transformación de tu deseo en dinero. En casi todos los capítulos se han dado instrucciones detalladas para la elaboración de planes. Lleva a cabo las instrucciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Reduce tu plan a un escrito. Si aún no lo has hecho, en el momento en que completes esto, definitivamente habrás dado forma correcta al deseo intangible. Lee la oración anterior una vez más, Lee la en voz alta, muy lentamente, y al hacerlo, recuerda que en el momento que tú reduces la declaración en tu deseo y un plan para su relación a la escritura, en realidad has tomado el primero de una serie de pasos que permitirán convertir el pensamiento en su contraparte física. La tierra es la que vives, tú, tú mismo y todos los demás cosas materiales son el resultado del cambio evolutivo a través del cual se han organizado y ordenado trozos microscópicos de materia. Además, y esta afirmación es de tremenda importancia, esta tierra, cada uno de los miles de millones de células individuales de tu cuerpo y cada átomo de materia, comenzó como una forma intangible de energía. El deseo es un impulso de pensamiento. Los impulsos de pensamiento son formas de energía. Cuando comienzas con el impulso pensativo, deseo de acumular dinero, estás poniendo a tu servicio las mismas cosas que la naturaleza usó para crear esta tierra y todas las formas materiales del universo incluidos en el cuerpo y el cerebro con los que el pensamiento impulsa la función. Hasta donde la ciencia ha podido determinar, todo el universo consta de dos elementos, materia y energía. Mediante la combinación de energía y materia se ha creado todo lo perceptible para el hombre, desde la estrella más grande que flota en los cielos hasta el hombre mismo incluido. Ahora estás comprendiendo con la tarea de intentar sacar provecho del método de la naturaleza. Estás con sinceridad y seriedad, esperamos. Tratando de adaptarte a las leyes de la Naturaleza, esforzándote por convertir el deseo en su equivalente físico o monetario. Puedes hacerlo, se ha hecho antes. Puedes construir una fortuna con la ayuda de las leyes que son inmutables, pero primero debes familiarizarte con estas leyes y aprenderlas a utilizar a través de la repetición y el abordar la descripción de estos principios desde todos los ángulos inimaginables. El autor espera revelarte el secreto a través del cual se han acumulado todas las grandes fortunas, por extraño y paradójico que parezca. El secreto no es un secreto, la naturaleza misma lo anuncia en la tierra en la que vivimos. Las estrellas, los planetas suspendidos a nuestra vista, en los elementos que están arriba y alrededor de nosotros, en cada abisma de hierba y en cada forma de vida dentro de nuestra visión. La naturaleza anuncia este secreto en términos de biología en la conversión de una diminuta célula tan pequeña que puede perderse en la punta de un alfiler. En el ser humano que ahora lee estas líneas, la conversión del deseo en su equivalente físico ciertamente no es más milagrosa. No te desanimes si no comprendes completamente todo lo que se ha dicho, a menos que se haya sido un estudiante de la mente durante mucho tiempo. No es de esperar que asimiles todo lo que hay en este capítulo en una primera lectura, pero con el tiempo progresarás bien. Los principios que siguen abrirán el camino para la comprensión de la imaginación. Asimila lo que entiendes al leer esta filosofía por primera vez. Luego, cuando la vuelvas a leer y la estudies, descubrirás que algo ha sucedido para aclararla y darte una comprensión más amplia del conjunto, sobre todo, no pares. Dudes en tu estudio de estos principios hasta que hayas leído el libro al menos tres veces, para entonces no querrás detenerte. ¿Cómo hacer un uso práctico de la imaginación? Las ideas son los puntos de partida de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas ideas bien conocidas que han producido grandes fortunas, con la esperanza de que estas ilustraciones transmitan información definitiva sobre el método por el cual la imaginación puede usarse para acumular riquezas. El caldero encantado. Hace 50 años, un viejo médico rural se dirigió a la ciudad, enganchó su caballo, entró silenciosamente por una farmacia por la puerta trasera y comenzó a regatear con el joven empleado. Su misión está destinada a generar una gran riqueza para muchas personas. Estaba destinado a traer el sur del beneficio más amplio de las de la guerra civil. Durante más de una hora, detrás del mostrador de recetas, el viejo médico y el empleado hablaron en voz baja. Entonces el doctor se fue, salió del cochecito y trajo a un caldero grande y antiguo. Una gran paleta de madera utilizada para remover el contenido del caldero y les depositó en la parte trasera de la tienda. El empleado inspeccionó el caldero, metió la mano en el bolsillo interior, sacó un fajo de billetes y se lo entregó al médico. El rollo contenía exactamente 500. Todo el ahorro del empleado. El médico le entregó el pequeño trozo de papel en el que estaba escrita una fórmula secreta. Las palabras de ese pequeño trozo de papel valían el rescate del rey, pero no al médico. Esas palabras mágicas eran necesarias para hacer hervir el caldero. Pero ni el médico ni el joven empleado sabían qué fabulosas fortunas estaban destinadas a influir en ese caldero. El viejo médico se alegró de vender el equipo por 500 dólares. El dinero saldrá de sus deudas y le daría libertad mental. El empleado se estaba arriesgando mucho al apostar los ahorros de toda su vida en un simple trozo de papel y un viejo caldero. Nunca imaginó que su inversión haría que un caldero rebosante de oro superaría el rendimiento milagroso de la lámpara de Aladima. Lo que el empleado realmente compró fue una idea. El viejo caldero, la paleta de madera y el mensaje secreto en un trozo de papel eran incidentales. El extraño funcionamiento de ese caldero comenzó a producirse después de que el nuevo dueño mezcló con las instrucciones secretas un ingrediente de que el doctor no sabía nada. Lee esta historia detenidamente, pon a prueba tu imaginación, ve si puedes descubrir qué fue lo que el joven agregó al mensaje secreto, lo que hizo que el caldero se desbordara de oro. Recuerda, mientras lees que esta no es una historia de las mil y una noches, aquí tienes una historia de hechos más extraña que la ficción, hechos que comenzaron en una forma de idea. Echemos un vistazo a las vastas fortunas de oro que han producido esta idea ha pagado y todavía paga enormes fortunas a hombres y mujeres de todo el mundo que distribuyen el contenido del caldero a millones de personas. The Old Kelly, el viejo caldero. Es uno de los mayores consumidores de azúcar del mundo, proporcionado así puestos de trabajo de carácter permanente a miles de hombres y mujeres dedicados al cultivo de la caña de azúcar, al refinado y la comercialización del azúcar. The Old Kettle Consume, anualmente millones de botellas de vidrio dando a un gran trabajo número de trabajadores del vidrio. The Old Kettle da empleo a un ejército de empleados taquígrafos, redactores y expertos de publicidad en todo el país. Ha traído fama y fortuna a decenas de artistas que ha creado magníficas imágenes que describen el producto producto, The Al-Qaeda, ha convertido una pequeña ciudad del sur en la capital comercial del sur, ahora donde se beneficia directa o indirectamente a todos los negocios y prácticamente a todos los residentes de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todos los países civilizados del mundo, derramando un flujo continuo de oro a todos los que lo tocan. El oro del caldero construyó y mantiene una de las universidades más destacadas del sur, donde miles de jóvenes reciben la información esencial para el éxito. The Gold old ha hecho otras cosas maravillosas. En todo el mundo en tiempos de la depresión, cuando las fábricas, los bancos y las casas comerciales estaban cerrando y abandonando a miles, el propietario de este caldero encantado siguió funcionando, dando empleo continuo a un ejército de hombres y mujeres en todo el mundo y pagando porciones extra de oro a quienes desde hace mucho tiempo tenían fe en la idea. Si el producto de ese viejo caldero de bronce pudiera hablar, contaría historias emocionantes de romance en todos los idiomas. Romances de amor, romances de negocios, romances de hombres y mujeres profesionales claramente estimulados por él. El autor está seguro de al menos de uno de estos romances porque él era parte de él y todo comenzó no lejos del mismo lugar en el que el empleado compró el viejo caldero. Fue ahí donde el autor conoció a su esposa y fue ella quien le habló por primera vez del caldero encantado. Fue el producto de ese caldero que estaban bebiendo cuando él le pidió que lo aceptara para bien o para mal. Ahora que sabes el contenido del Caldero Encantado, es una bebida de fama mundial. Es apropiado que el autor confiese que la ciudad natal de esa bebida le proporcionó a su esposa y que la bebida en sí misma le proporciona estimulación del pensamiento sin intoxicación y por lo tanto sirve para dar un refresco mental que un autor debe tener para hacer mejor su trabajo. Quien quiera que seas, donde quiera que vivas, cualquier ocupación en la que estés involucrado, solo recuerda en el futuro, cada vez que leas estas palabras Coca-Cola que su vasto imperio de riqueza e influencia surgió de una idea y que el ingrediente misterioso que el empleado Asa Candler mezcló con la fórmula secreta era imaginación. Detecta y piensa en eso por un momento. Recuerda también que los 13 pilares hacia la riqueza descritos en este libro fueron los medios a través de los cuales la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea e intersección del mundo. Y que cualquier idea que puedas crear tan sólida y metórica como Coca-Cola tiene la posibilidad de duplicar el estupendo récord de este asesino de sed mundial. En verdad, los pensamientos son cosas y su ámbito de acción en el mundo es el mismo. ¿Qué haría si tengo un millón de dólares? Esta historia prueba la verdad de ese viejo dicho, donde hay voluntad hay un camino. Me lo contó ese amado educador y clérigo, el difunto Frank W. Gonzaloz, que comenzó su carrera de predicador en la religión de Corrales del Ganado del Sur de Chicago. Mientras el doctor gonzaloz estaba en la universidad, observó muchos defectos de nuestro sistema educativo, defectos que creía que podía corregir si fuera el director de la universidad. Su deseo más profundo era convertirse en el director de una institución educativa en la que enseñaría a hombres y mujeres jóvenes a aprender haciendo. Decidió organizar una nueva universidad en la que pudiera llevar a cabo sus ideas, sin verse por los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba un millón de dólares para llevar a cabo el proyecto. ¿Dónde iba a poner sus manos en una suma de dinero tan grande? Esa fue la pregunta que absorbió la mayor parte del pensamiento de este ambicioso joven predicador. Pero parecía que no podía hacer ningún proceso. Todas las noches se llevaba el pensamiento a la cama con él. Se levantó con él por la mañana, se lo llevó a todas partes por donde fue. Le dio vueltas una y otra vez en su mente hasta que se convirtió en una obsesión que lo consumía. Un millón de dólares es mucho dinero, reconoció. Ese hecho por también reconoció la verdad de que la única limitación es la que establece en su propia mente. Como filósofo y predicador, el doctor Gonzalo reconoció, el igual que todos los que tienen éxito en la vida, que la definición del propósito es el punto de partida desde el que uno debe comenzar. También reconoció que la definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando uno está respaldado por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Conocía todas las grandes verdades, pero no sabía dónde ni cómo poner sus manos sobre el millón de dólares. El procedimiento natural hubiera sido rendirse y dejar de decir ah bueno mi idea es buena pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré conseguir los millones de dólares necesarios. Eso es exactamente lo que habría dicho la mayoría de la gente, pero no es que dijo el doctor González. Lo que dijo y lo que hizo es tan importante que ahora lo presento y dejo que hable por sí mismo. Un sábado por la tarde me sentí en mi habitación pensando en formas y medios de reunir el dinero para llevar a cabo mis planes. Durante casi dos años había estado pensando, pero no había hecho más que pensar. Ha llegado el momento de la acción. Decidí en ese momento que obtendría el millón de dólares necesarios en una semana. ¿Cómo? no estaba preocupado por eso lo principal, es importancia fue la decisión de obtener el dinero dentro de un tiempo específico y quiero decirte que en el momento en que tomé una decisión definitiva para obtener el dinero dentro de un tiempo específico un extraño sentimiento de seguridad me invadió como nunca antes había experimentado algo dentro de mí parecía decirme ¿por qué no tomaste esta decisión desde hace mucho tiempo? el dinero te estaba esperando todo el tiempo las cosas empezaron a suceder a toda prisa, llamé a los periódicos y anuncié que predicaría un sermón en la mañana siguiente titulado ¿Qué haría si tuviera un millón de dólares? Me puse a trabajar en el sermón de inmediato, pero debo decirte francamente que la tarea no fue difícil, porque había estado preparando este sermón durante casi dos años. El espíritu que estaba detrás de mí era parte de mí. Mucho antes de la medianoche había terminado de escribir el sermón. Me acosté y me dormí con un sentimiento de confianza porque me veía ya en posición del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, fui al baño, leí el sermón, luego me arrodillé y pedí que mi sermón llegara a la atención de alguien que me pudiera proporcionar el dinero necesario necesario. Mientras oraba, volví a tener la certeza de que recibiría el dinero. En mi emoción, salí sin mi sermón y no descubrí el descuido hasta que estuve en mi púlpito y casi listo para comenzar a pronunciarlo. Era demasiado tarde para volver a buscar mis notas, y qué bendición que no pude volver. En cambio, mi propia mente subconsciente proporcionó el material que necesitaba. Cuando me levanté para comenzar mi sermón, cerré los ojos y hablé con todo mi corazón y alma de mis sueños. No solo hablé con mi audiencia, pero creo que también hablé con Dios. Le dije lo que habría con un millón de dólares si esa cantidad se pusiera en mis manos. Descubrí el plan que tenía en mi mente para organizar una gran institución educativa, donde los jóvenes aprendieran a hacer cosas prácticas y al mismo tiempo desarrollarían sus mentes. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas tres filas de la parte trasera y se dirigió hacia el púlpito. Me pregunté qué iba a hacer, subió al púlpito, extendió la mano y dijo, reverendo, me gustó su sermón. Creo que puedes hacer todo lo que dijiste que harías si tuvieras un millón de dólares. Para demostrarte que creo en ti y en tu sermón, si vienes a mi oficina mañana por la mañana te daré el millón de dólares. Mi nombre es Philip D. Armour. El joven gonzález fue a la oficina del señor Armour. Le entregaron el millón de dólares. Con el dinero fundó el Armour Institute of Technology, Instituto de Tecnología Armour. Eso es más dinero de lo que la mayoría de los predicadores ve en toda su vida. Sin embargo, el impulso mental de devolución de dinero se creó en la mente del joven predicador en una fracción de minuto. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de la idea hubo un deseo que el joven Gonzalo había estado alimentando en su mente durante casi dos años. Observa este hecho importante. Consiguió el dinero dentro de las 36 horas después de que alcanzó una decisión definida en su propia mente para obtenerlo y decidió un plan definido para conseguirlo. No había nada nuevo o único en el vago pensamiento del joven Gonzalo, acerca de un millón de dólares y débilmente lo esperaba. Otros antes que él y muchos desde su época han tenido pensamientos similares, pero hubo algo muy singular y diferente en la decisión que tomó ese sábado memorable, cuando puso la vaguedad en un segundo plano y definitivamente dijo, conseguiré ese dinero en una semana. Dios parece ponerse al lado del hombre que sabe exactamente lo que quiere si está decidido a conseguir eso. Además, el principio mediante el cual el Dr. González obtuvo su millón de dólares sigue vivo. Está disponible para ti. Esta ley universal es tan viable hoy como lo era cuando el joven predicador la utilizó con tanto éxito. Este libro describe paso a paso los tres elementos de esta gran ley y sugiere cómo pueden utilizarse. Observa que Asa Candler y el Dr. Frank González tenían una característica en común. Ambos conocían la asombrosa verdad de la que las ideas se pueden transmutar en efectivo a través del poder del propósito definido más planes definidos. Si eres de los que creen que el trabajo duro y la honestidad por sí solas traerán riquezas, deshazte de ese pensamiento. No es verdad. Las riquezas cuando llegan en grandes cantidades nunca son el resultado de un trabajo duro. Las riquezas vienen, si es que llegan, en respuesta de demandas definidas basadas en la aplicación de principios definidos y no por casualidad o suerte. En general, una idea es un impulso de pensamientos que impulsa la acción apelando a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que las ideas se pueden vender donde las mercancías no pueden. Los vendedores comunes no saben eso, por eso son comunes. Un editor de libros que se vende por 5 centavos hizo un descubrimiento que debería ser muy valioso para los editores en general aprendió que mucha gente compra títulos y no contenidos de libros. Simplemente cambiando el nombre de un libro que no se movía, sus ventas en ese libro aumentaron más de un millón de copias. El interior del libro no se modificó de ninguna manera, simplemente arrancó la portada con el título que no se vendió y puso una nueva portada con un título que tenía valor de taquilla. Eso por simple que parezca, fue una idea, fue una imaginación. No hay un precio estándar para las ideas, el creador de las ideas paga su propio precio y es inteligente, lo obtiene. La industria del cine creó toda multitud de millonarios, la mayoría de ellos eran hombres que no podían crear ideas, pero tenían la imaginación para reconocer las ideas cuando las veían. La próxima multitud de millonarios surgirá del negocio de la radio, que es nuevo y no está abrumado por hombres de gran imaginación. El dinero lo harán aquellos que descubran o creen programas de radio nuevos y más meritorios y tengan la imaginación para reconocer el mérito y dar los radioscuchas la oportunidad de beneficiarse de él, el patrocinador. Esa desafortunada víctima que ahora paga el costo de todo lo que el entretenimiento de la radio pronto se volverá consciente de las ideas y exigirá algo por su dinero. El hombre que gane el patrocinador en el sorteo y proporcione programas que presenten un servicio útil es el hombre que será rico en esta nueva industria. Cantantes y artistas de charlatanería que ahora contaminan el aire con chistes y risas tontas seguirán el camino de todos los temperamentos sin importancia y sus lugares serán ocupados por artistas reales que interpretan programas cuidadosamente planeados, que han sido diseñados para servir a las mentes de los hombres, así como proporcionan entretenimiento. Aquí hay un amplio campo abierto de oportunidades, gritando su protesta por la forma en que está siendo masacrado, debido a la falta de imaginación y supliendo que lo rescaten a cualquier precio. Sobre todo, lo que necesita la radio son nuevas ideas. Si este nuevo campo de oportunidad te intriga, tal vez podrías beneficiarte de la sugerencia de que los programas de radios exitosos del futuro presentarán más atención a la creación de audiencias compradoras y menos atención a las audiencias oyentes. Dicho de manera más sencilla, el constructor de programas de radio que tenga éxito en el futuro debe encontrar formas prácticas de convertir a los oyentes en compradores. Además, el producto exitoso de programas de radio en el futuro debe marcar sus características para que ...que puedan mostrar definitivamente su efecto en la audiencia. Los patrocinadores se están cansando un poco de comprar charlas de ventas simplistas... ...basadas en declaraciones tomadas del nada. Quieren y en el futuro exigirán una prueba indiscutible de que el programa Worse It... ...no solo da a millones de personas las más tontas risas siempre... ...pero que el que ríe de manera tonta puede vender mercancía. Otra cosa que bien podría ser entendida por aquellos que contemplan... ...entrar en este nuevo campo de oportunidades... La publicidad por radio será manejada por un grupo completamente nuevo de expertos de publicidad, separados y distintos de los antiguos hombres de agencias de publicidad en periódicos y revistas. Los veteranos del juego de la publicidad no pueden leer los guiones de radio modernos porque han sido educados para ver ideas. La nueva idea de la radio exige a hombres que pueden interpretar las ideas de nuestros manuscritos escritos en términos de sonido. Le costó al autor un año duro de trabajo y miles, muchos miles de dólares aprender esto. La radio, ahora trata sobre todo dónde estaban las imágenes en movimiento cuando Mary Pickford y sus rizos aparecieron por primera vez en la pantalla. Hay mucho espacio para la radio para aquellos que pueden producir o reconocer ideas. Si el comentario anterior sobre las oportunidades de la radio no ha puesto en marcha tu fábrica de ideas, es mejor que lo olvides. Tu oportunidad está en otro campo. Si el comentario te infringió no lo más mínimo, profundiza en él y podrás encontrar la idea que necesitas para contemplar tu carrera. Nunca dejes que te desanimes si no tienes experiencia en radio. Andrew Carnegie sabía muy poco sobre la fabricación de acero. Tengo la propia palabra de Carnegie para esto. Pero dice que uso práctico de sus dos principios descritos en este libro e hizo que el negocio de acero le rindiera una fortuna. La historia de prácticamente todas las grandes fortunas comienza en el día en que el creador de ideas y un vendedor de ideas se unieron y trabajaron en armonía. Carnegie se rodeó de hombres que podían hacer todo lo que él no podía hacer hombres que crearon ideas y hombres que pusieron en práctica las ideas y las hicieron a él y a las demás fabulosamente ricos millones de personas pasan por la vida esperando descansos favorables quizás un descanso favorable pueda brindarte una oportunidad pero el plan más seguro de es no depender de la suerte fue un descanso favorable que me brindó la mayoría de la oportunidad de mi vida pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzo determinado a esa oportunidad antes de que se convirtiera en una ventaja el descanso consistió en mi buena suerte al conocer y ganarme la cooperación de Andrew Carnegie. En esa ocasión, Carnegie plantó en mi mente la idea de organizar los principios del oro de una filosofía del éxito. Miles de personas se han beneficiado de los descubrimientos realizados en los 25 años de investigación y se han acumulado varias fortunas gracias a la aplicación de la filosofía. El comienzo fue sencillo, era una idea que cualquiera podría haber desarrollado. El descanso favorable llegó a través de Carnegie, pero ¿qué pasa con la determinación, la definición del propósito y el deseo de alcanzar meta y el esfuerzo persistente de 25 años no fue un deseo ordinario que sobrevivió a la decepción el desánimo, la derrota temporal la crítica y el recordatorio constante de la pérdida de tiempo era un deseo ardiente, una obsesión cuando el señor Carnegie me planteó la idea por primera vez en la mente, la persuadió y la cuidó, la tentó para que siguiera viva, gradualmente la idea se convirtió en un gigante por supuesto poder y me convenció, me cuidó y me impulsó. Las ideas son así, primero dan vida, acción y guía las ideas, luego ellas toman su propio poder y barren toda oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero también tienen más poder que los cerebros físicos que los engendran. También el poder de seguir viviendo después de que el cerebro que las crea ha vuelto polvo. Por ejemplo, tomemos el poder del cristianismo. Eso comenzó con una idea simple, nacida en el cerebro de Cristo. Su propio principal era, haz con él los demás que te gustaría que te hicieran a ti. Cristo ha vuelto a la fuente donde vino, pero su idea sigue avanzando. Algún día tal vez crezca y se recupere, entonces habrá cumplido el deseo más profundo de Cristo. La idea se ha estado desarrollando solo dos años, dale tiempo. El fracaso no permite excusas, el éxito no requiere explicaciones.